me preguntó por su, por su otro hermano y él salió para afuera y que seguramente no, me, no pensó que él estaba acostado como yo le dije. Sí. Y salió otra vez. De su hermano. Y ahí que lo chocaron en el entrado con un carro. Se lo llevó, se, me, se, se lo, lo chocó y lo, llevó, y lo dejó botado. No lo, sí. no lo, ay, no lo amparó, que también por eso fue más que murió. Sí, ¿Cómo es el nombre mío. de completo? Hungría Duarte Acosta